En la autopista Duarte nos encontramos donde un conjunto de jóvenes iniciaron un viacrucis crucis el pasado sábado. Pretende llegar hasta el Congreso de la República Dominicana. Esta peregrinación en contra de una posible reforma constitucional en la República. Efectivamente, eh, el sábado aproximadamente a las nueve y media de la mañana iniciamos este via crucis desde el de monumento eh, a los héroes de, de la restauración en Santiago hasta el Congreso Nacional.